¡Hey! ¡Muy buenas todos, Hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Minecraft Hardcore Y eh, si no os acordáis, en el último episodio estuvimos en el Nether, ¿vale? A que ahora vamos a ir de nuevo Y bueno, pues hace bastante tiempo que no he subido la serie Pero más que nada era porque tenía el ordenador saturado de mierda, así decirlo, ¿vale? Y eh, no podía tener ni mi skin personalizada, ¿vale? La de la Milana entonces, chicos, eh, ya que me he puesto, ¿vale? Antes de empezar a grabar el capítulo, he hecho una pequeña modificación en la base. De momento estamos aquí en la cueva, ¿vale? Nuestra base pues se compone de una cama y poco más, ¿vale? Y el portal al nether, que ya lo tenemos aquí, pero eh, como ya estáis viendo nos falta madera eh, distorsionada, que esta es la madera ignífuga, ¿vale? del juego. Esto lo metieron en las últimas actualizaciones, hace ya un montón de tiempo, pero bueno. Entonces, ahora vamos a ir al Nether a ver si conseguimos más materiales, incluida la madera, ¿vale? Así que nos vamos a equipar. Como ya sabéis, ahora en el Nether tenemos que ir pues con cositas de... Uy, que aquí no es. Tenemos que ir con cosas de oro, ¿vale? Para que no nos peguen los Pigman, ¿vale? Entonces, nos vamos a coger bastante comida, que tengo por aquí, y bastante madera, aparte de bloques de piedra, ¿vale? vale eh, y nos vamos a ir al Nether, a, a buscar cositas como Nether Rack, que ahora las bases son distintas y muchísimas cosas más, ¿vale? Nos vamos a hacer, eso sí, una espada de diamante, porque ya la tengo esta súper rota, ¿vale? Entonces eh, me voy a llevar también algunas antorchas, porque me van a hacer falta y, y son muy útiles. Para el Nether eh, y eh, seguramente nos terminemos haciendo una granjita de oro allí en el Nether, como ya sabéis, es la granja de oro típica del canal, ¿vale? Que es la que conocéis mayormente. Y nada chicos, pues teniendo todo esto un poco ordenado, como lo tengo aquí ahora mismo, nos vamos a ir... Uy, que estoy metiendo aquí todas las cosas en el cofre no lo no quiero. Vale, el mechero si sí me lo voy a llevar porque es bastante importante Recordad que siempre lleva algo de, de mechero, ¿vale? Por si se os rompe el portal o lo que sea y el pico de diamante igual, ¿vale? Por Si tenéis que trasladar el, el portal a otro sitio Súper importante, ¿vale? Me ha llevado de todas formas otro más Otro pico más Por si me hiciera falta Me llevas esto de aquí, ¿vale? Y con todo lo que estáis viendo el hacha este sí si la vamos a llevar más que nada para pa gastarla, ¿vale? Con todo lo que estáis viendo, pues nos vamos a ir al nether. Eh, me voy a llevar madera, o sea, carbón y algo de, de madera, ¿vale? Entonces, ya teniendo todos los materiales, ahora mismo tenemos muy pocas cosas, ¿vale? Como estáis viendo. Antes de irnos, vamos a dormir. Y eh, chicos, si os gusta el contenido, no os olvidéis de darle a like para mm. que yo sepa que os gusta. ¿Vale? Y traeros próximos vídeos. Eh, como ya sabéis, estamos en hardcore, ¿vale? Si morimos, pues se termina la partida. A no ser que encontremos, pues... Algún... Eh, alguna Uy, es verdad que ahora tenemos que venir al Nether con calabazas, ¿vale? Porque están los enderman Si encontráis, pues, un Totem, pues tendréis la posibilidad de... Uy, qué lagazo. Ahí me está dando el Nether, ¿eh? que se está cargando y tendréis la posibilidad de tener un tótem y tener otra vida secundaria vale por si os morís de una vez así que vamos a intentar conseguir nosotros un tótem si es posible y si no pues seguimos en nuestro principal objetivo es conseguir hasta la letras sin morir vale o sea tenemos que matar al dragón incluido o a la dragona como la dragona de Lerret, vale. Y, y eso, que simplemente pues intentar sobrevivir sin morirnos. Vale, eh, mucho cuidado con mirar a los enderman, ¿eh? que, que os matan. Si no os acordáis de un truco bastante sencillo para matar a los enderman, es poneros en una superficie donde os cubra hasta, por ejemplo... Uy, uy, uy, uy, uy. Esta sería una buena zona para intentar matar al enderman.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 ¿Sigo aquí? ¿Y mi hardcore? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Siguen en su sitio? ¿Pero qué es esto? Pues sí, chicos Acabo de morir <ríe> Os estoy tomando un poco de pelo, ¿vale? Y sí, chicos, acabo de morir, ¿vale? Pero no me gustaría terminar con la serie, así que bueno, eh, eso es lo que ha pasado, ¿vale? La serie se supone que ha terminado entre comillas, pero vamos a seguir con nuestro mundo en difícil, ¿vale? Eh, si sí, en un futuro le puedo añadir mods a la serie, así que perfecto, ¿vale? Vamos a seguir donde íbamos, al Nether, ¿vale? A ver, eh, al Nether. Y como estáis viendo, pues he tenido que hacer como una copia de seguridad. Tengo las armaduras ahora mismo enteras. Y... Y sí, he muerto. He muerto de una forma muy tonta, lo siento. Eh, voy a, a coger más o menos lo mismo que he llevado antes, ¿vale? Para tener algunos recursos. Esta vez no nos vamos a pelear con un Enderman, ni de broma. ¿Vale? Aunque ya... Aunque, aunque moramos ahora, pues... Mmm, ya está todo hecho, ¿vale? no Hemos muerto. Sí, hemos muerto, gente. Pero hemos renacido. Hemos renacido para algo mejor. Así que no os preocupéis, ¿vale? Que la serie continúa. Así que darle una manita arriba a, a... Ahí, a la barra de me gusta, para poder seguir con la serie. Si no, pues la termino y ya está, ¿vale, gente? Que, bueno, vámonos al Nether. Me llevo estas cosas. La espada, es verdad, me hace la espada, que la hice antes, pero como he hecho un guardado de, de memoria, digamos, pues es lo que tiene, ¿vale? He perdido la espada. Vale, ya vamos con nuestra espada, que ahora he visto que hay espadas mejores, ¿vale? Así que intentaremos hacernos alguna. He dejado el, el carbón, o sea, el diamante donde no debería, pero bueno, da igual. No pasa nada. Nos lo vamos a llevar... Vale Y nos vamos a ir Eso sí, voy a coger un poco más de comida Vamos a llevarnos esto ¿Vale? Y nos vamos a ir al nether a ver que tenemos que ir ¿vale? Aparte de conseguir los bloques estos de, de madera Que nos hacen falta Pues vamos a conseguir ya No, no, no, no como ahí me, me mata otra vez un ahora un vale aquí ya podemos tener un poco menos de cuidado porque como podemos morir pero no me gustaría la verdad eh, casi me mata un esqueleto gente casi la fastidio me mata un esqueleto vale vamos a explorar un poco el nether ya sabiendo que el portal está en esa zona vale pues vamos a explorar un poquito a ver qué nos encontramos. Me gustaría caerme por aquí, la verdad. He visto que han metido muchos bichos nuevos. Así que a ver qué nos encontramos. Eh, no llevo mechero, cosa que me preocupa, porque si me pierdo, eh, estamos un poco jodidos, ¿vale? De momento yo sé que el, el portal está hacia esa zona, ¿vale? Así que no os preocupéis. Y lo siento por haber muerto Pero claro, es que en un mundo hardcore es lo que tiene, ¿vale? Eh, os estoy dando la opción de seguir con la serie aunque no sea hardcore ya, ¿vale? Me voy a morir, otra vez? Vale, nada No nos morimos, gente o sea, Resistimos Resistirán Esto creo que es otra especie de bioma ¿eh? Estoy viendo otros árboles Voy a ir consiguiendo madera de esta, que me hace falta para terminar la escalera esa, aunque la base seguramente la movamos, ¿vale? Porque he visto que, o sea, no he visto nada del mundo, pero me gustaría de subir a la, a, la, a, la colo, a la colina de arriba, ¿vale? Y hacer, hacer la casa ahí arriba. Y si no, pues moverme un poco porque ahí, eh, si no acordáis, en los capítulos anteriores, o bueno, desde, desde nuestra casa se ve, que tenemos eso. Entonces me gustaría de, de hacer allí algo. Ya que lo tenemos allí cerca Pero por el resto eh, No he explorado mucho Así que también tendremos que explorar Para poder Ver qué tenemos por los alrededores vale, aquí nos vamos a tirar Aunque sea vamos a perder un poco de vida No pasa nada Y ahí está, vale mucho cuidado con los endermans Porque ya sabéis que mmm, nos acaban de reventar eh, eh, Los endermans, vaya Y tenemos que tener mucho cuidado Como estáis viendo, pues... Ya sé que ahora hay minas de estas de oro Me las voy a ir llevando ¿vale? Y nos dan pepitas de oro Que está es fantástico Porque no las tenemos ni que procesar en, en los minos Así que esto está estupendo Ahora que lo hayan puesto Nuestra granja de oro Nuestra famosa granja de oro del canal eh, pues seguramente Este mundo la rediseñe Así que Viendo los comentarios que me dejasteis Que me dejasteis un montón de comentarios intentaré de mejorar la granja Con vuestros comentarios Y que o sea de base la que yo hice, ¿vale? ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, vale, vale, vale, vale. ¡Me viene el cerdo! ¡Que me viene! Ah, pero es un bebé Es un bebé, ¿no? Pero pega, ¿eh? Eso pega igual que, que si fuera un adulto No sé si... A ver, espera Estos cuando son grandes Pegan bastante, ¿vale? Y falla la flecha ahí Estos pegan bastante Y nos persiguen A ver, cerdito, ¿te quieres venir? Yo espero que por pegarle al cerdo este no nos... No nos vengan los pinman, ¿vale? Lo que sí que nos puede venir es la madre del cerdo Entonces, vamos a... Ya, porque pega bastante, tiene bastante resistencia, ¿eh? Pues esta sería la segunda madera Que han puesto nueva ahora Que es bastante bonita Porque está chula que hayan puesto colores Así tenemos más variedad Y los biomas en el nether Pues están bastante guay, ¿eh? Después de la... Mira, ahí tenemos una fortaleza Vamos a ir hacia ella A ver, vamos a subir por aquí eso que los biomas que han implementado ahora en la nueva actualización que creo que van a poner la 1.17 eh, en esa actualización pondrán muchísimas más cosas ¿vale gente? intentaré detrás de la actualización vamos a tener cuidado de que o mm, sea ay, no me quiero quedar más con la lava y tampoco quiero que me mate un enderman gente así que vamos a tirar por aquí con mucho cuidado A la nueva mazmorra que ahora son nuevas No sé lo que me voy a encontrar Creo que voy a encontrar muchas cosas Muchos cofres Y a ver Creo que estos bloques son los nuevos Vamos a... a ver si me parece. hostia Segunda muerte, gente Ahora sí que hemos muerto definitivamente O sea es... Vale, hemos muerto en el, en el rey. Y como estáis viendo, nos revienta eh, Vale No pasa nada, acabamos de morir Pero vamos a renacer y vamos a ir a O a por lo menos a hacernos otra vez las cosas Hemos perdido, eso sí, un pico de... Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia. Ay, Manolín Ay, Manolín Vale, eh, tenemos aquí a nuestro amigo, el cerdo. Que ahora nos va a venir a todo, a todo pastilla, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí que se distraiga un rato. ¿no? Y lo vamos a hacer, pues, otra vez un pico. Porque es que otra cosa no, no me puedo hacer. ¿Vale? Tengo poca cadera. ¿no? Perfecto. Lo vamos a hacer... Espérate. Eh, vamos a hacer palitos He perdido bastantes cosas, lo sé Y la espada de diamante pues ha ido un poco por ahí Porque la he visto caer al lado de lava A ver, me voy a hacer Eso sí, un, un casco, aunque sea Para ir con el casco Y nada más la parte de, de hierro, ¿vale? Después me hace falta Aquí no Haría falta también un, un escudo Que me lo voy a hacer A ver dónde están los escudos Ok, es que no me acordaba del crafteo Entonces vamos a hacernos el crafteo Y esto es maravilloso Desde hace un montón de tiempo Pusieron la actualización esto de poder mostrar Cómo eran los castres los crafteo, porque antes tenías que buscarlos en, en páginas externas y perdía mucho tiempo, ¿vale? los ya los ordenaré, pero ahora de momento pues voy a ir así un poco y me faltaría de hacerme eh, una espada, gente ¿vale? eso sí, nos vamos a llevar otra vez bloque esto me lo voy a llevar, esto también y la tierra y voy a intentar recuperar algo de mis cosas sé que no las voy a recuperar todas el machero se me voy llevar porque nos va a hacer falta y lo que tengo poco, tengo muy poca comida ¿vale? voy a dormir antes de irme y vamos a volver a la mazmorra esta que hemos visto del Nether, ¿vale? para ver la nueva y espero que no me mate otra vez un cero a ver si esta vez tenemos más suerte <tose> Okay, pues, un lajeito, ¿vale? Ok, pues vámonos hacia nuestra mazmorra. La mazmorra esta, ¿vale? <ríe> Estoy tonta hoy, ¿eh? ¿eh? A ver, por favor. El nether está clausurado hasta cierto iso, no vamos a ir otra vez hasta el nether, de hecho, hasta lo voy a cerrar. Ahora mismo el nether está clausurado, no se va a oír ya más al nether, Si no importa, sino al final vamos a terminar en una muerte y suicidio eh, de golpe, ¿vale? Ay, Muerto tres veces en este capítulo. Vamos a ver, eh, ¿dónde está esto? Me voy a hacer palito, ¿vale? Y nos vamos a hacer, pues, por lo menos un par de herramientas básicas, que va a ser un pico y un hacha Para intentar conseguir algo de, de cosas, ¿vale? Y de comida Me voy a hacer también una espada Ahora, como no estamos en hardcore, pues ya está la cosa más tranquila, gente Pero antes, ¿vale? Me he quedado ahora mismo sin hierro otra vez no voy a ir a la mina, más que nada porque ya llevamos dos capítulos de mina. Y lo que me gustaría es de explorar un poco, ¿vale? Entonces, vamos a explorar un poco la zona. Ya que el Nether está siendo un poco fei Vamos a conseguir comida, que me hace falta. ¿Vale? Porque he visto que por aquí tengo unas vacas. Y bueno, vamos a ir a explorar a ver si encontramos... Eh, una, una villa que ahora, ahora son nuevas ¿vale? nos podemos encontrar también los nuevos guardias que están por son como una especie de aldeanos pero malos no sé si lo habréis visto pero obviamente sí. porque eh, vosotros jugáis mucho más que ellos ya lo habéis notado, ¿no? que hace un montón que no juego y hemos muerto eh, tres veces <ríe> Eh, durante este periodo de serie, de que he estado subiendo vídeos y todo el rollo eh, Pues he tenido que desinstalar el Minecraft Este Por eso también he tardado más tiempo en traer el, el, o sea, el, el, el juego, ¿vale? Minecraft Y, y más que nada eh, también he tenido que resetear el ordenador, ¿vale? Porque estaba ya un poco lleno de caca Esta rosa, nos vamos a llevar una rosa por cada muerte ¿Vale? Y cada vez que moramos bueno, Las vamos a plantar aquí delante, ¿vale? Estas son nuestras tres muertes Cada vez que moramos vamos a plantar una rosita A ver, voy a conseguir algo más de comida Porque ahora mismo es que no tengo muchas Y los recursos pues es parte oh. de en el nether ahora mismo ya no voy a entrar más, como he dicho ahora va acá. Ahí está. Y eso, voy a hacerme un poco de comida antes de, de moverme aquí Me gustaría moverme, ¿vale? Eh, las coordenadas ya las tengo guardadas, no pasa nada si nos vamos lejos Tengo las coordenadas guardadas de, de la casa Lo importante es encontrar una villa Porque ahora tenemos que hacer nuevas granjas de hierro y de oro y cosas de estas aunque la granja, como ya he dicho, la granja nuestra de oro la vamos a mejorar y la vamos a hacer en esta serie. Aunque ya no es hardcore, ¿vale? Ya esta supervivencia es difícil porque he visto que el, el hardcore está muy guay, pero si morimos, pues se nos va la serie, ¿vale? Y no me gustaría perder la serie, a no ser que me digáis de hacer otra serie distinta de Minecraft, ¿vale? vale bueno, voy a poner esto a cocinar y ahora nos vamos a ir a, a explorar un poco. un poco. Los episodios a partir de ahora no van a ser tampoco muy largos, ¿vale? No, no los quiero hacer más de una hora, por ejemplo, o más de media hora. Y eso, gente. Esta casa seguramente la terminé moviendo a alguna zona de aquí arriba. Esto. Voy a poner esto por aquí. Eso ahí. Ahí. Vale, esto uno Dos, tres uno, vale. Pues ya con esto que hemos conseguido Es eh, suficiente El cuero pues lo voy a dejar Y eso sí, voy a coger un poco más de madera Porque ahora la he perdido casi toda Y no tenemos madera llevarnos un poco de madera antes de, de explorar vale para no tener le... para no irnos sin madera aunque la podamos conseguir por cualquier lado pero me gusta de tener algunos bloques antes de irnos podemos coger algunos bloques. y también llevarnos Ahora, como ya sabéis, los peces podemos hacer una, una pecera eh, con los peces este que vamos consiguiendo. Tenemos que tener cuidado, que no nos salgan los... A ver, me voy a llevar un saquito de tinta. Ya que tengo los calamares aquí. Que me son... Ahí, ahora ya no... Con un golpe ya no, no mueren, ¿no? Antes antes muriendo un golpe. Supongo que es también porque llevo un hacha de, de metal. Vale, esto me lo voy a llevar, el palito Y a ver qué nos encontramos La madera, pues ahora mismo las escaleras se van a quedar así ¿vale? me, dan, me dan un poco igual la... Esto también, lo voy a poner a cocinar El pollo ya terminado, el no lo vamos a llevar también Vale, eso por ahí El carbón, muy importante, la madera también eh, ya no tengo más madera, ¿verdad? No. Vale. Las semillas ya nos haremos un huerto de Muy próximamente Ahora mismo nos vamos a centrar En explorar un poco Porque no hemos explorado casi nada Y a ver si encontramos una vida, ¿vale? Ok, está por aquí Bueno, pues yo creo que con esta comida De momento me vale así que nos vamos a ir hacia voy a enseñaros la parte de arriba que creo que de momento no la he enseñado a ver y por esto me gusta a mí tener bloques para poder saltar es mejor la, la piedra pero bueno ahora de momento pues como estáis viendo vamos a utilizar la madera vale pues esta zona estaría bastante bien Ahí tenemos una especie de, de rabín Y el bioma a mí este me gusta Más que nada porque no tenemos la, el problema De estar con la lluvia todo el rato, ¿vale? Pero es más probable De que no haya aldea Aunque en estas zonas también hay aldeas Estoy echando un vistacillo Voy a buscar hacia aquí A ver si me encuentro algo Que seguramente me encuentre eh, Debería de haber cogido un cubo de agua que lo voy a coger antes de... Mira, aquí tengo calabaza. Voy a coger un cubo de agua antes de himno. Para pa no ir sin agua. Porque me gusta ir con agua siempre. Vaya a ser que, que me caiga el fuego y al final pues muera otra vez. Y no me gustaría de, mover, de morir otra vez en este episodio. ¿Vale? Antes de himno pues me voy a llevar también la cama. Ahora que la estoy pensando. Ah bueno, no, la cama no, no la voy a mover. Porque si no pierdo el punto de spawn Esto me lo voy a llevar otra vez, ¿eh? mi bloque Eso fuera Vamos a guardar las calabazas Que como ya veis ahora ya no aparecen con la cara Hay que hacerle con las tijeras la, la forma de la cara Y vale, a ver qué me puedo llevar más de aquí La comida esta, esto y los pescados Vale pues, gente, nos vamos a ir hacia la zona esta que he dicho antes. Pero solamente irme. O sea, con, llevándome el cubo de agua. Porque si no, es tontería lo que acabo de hacer. Ahí tengo más carbón. Que no lo voy a coger. Y como ya sabéis, ahora, pues si nos sumergimos, vamos mucho más rápido por el, por el agua. Creo que iban a poner unas cuevas submarinas súper grandes ahora. Hay que tener cuidado por si nos sale el... No si te he tirado algo. No, no, no he tirado nada, vale. Hay que tener cuidado por si, por si nos salen los zombis acuáticos. Ya me voy a ir haciendo antorchita eh, No llevo escudo, gente. ¿eh? Así que ahora cuando encuentre algo de hierro nos lo vamos a hacer. Pero primero a ver si encontramos una aldea. Vale. que a ah, las rosas, rosas azules bueno que en verdad tiene otro nombre pero yo le llamo rosas azules cada planta pues tiene un, una cosa distinta aquí puede que por esta zona encontremos una villa pero no estoy muy segura porque siempre es la esplanada vale estos son esplanadas vale chicos ya hemos vuelto que he acababa de hacer un pequeño corte que más ha, ha llegado mi hermana y, y me ha abierto para saludarme así que voy a mirar a ver qué nos encontramos por aquí de momento mucho lago de lava ¿eh? aquí tengo algunas ovejas que me las voy a cargar para pa tener la lana una camita blanca vamos a hacer. ahora, eh, si no me equivoco hay que tener las tres lanas del mismo color para poder hacerse mm. Esto sí se ve un poco oscuro y ahora pongo una antorcha, ¿vale? Voy a... voy a iluminar aquí un poco Y voy a comer Antes de, de que venga el zombie Vale Ahí está eh, Tengo un creeper también por ahí detrás ¿eh? Y aquí una araña. Y un pollito, y me ha cargado No ¿Veis? Ahí tengo también un creeper Casi ya tenemos Y me cargo la oveja de, de un tirón Vale Vamos a, Vámonos de esta zona Que nada más que están saliendo bichos ¡Vámonos! ¡Vamos a seguir! Tengo ahí un creeper otra vez al lado Y estoy haciendo un poco el, el loco, ¿vale? Porque no, no debería de, de salir eh, por las noches Ya que hay un montón de bichos Estamos en modo... Eh, o sea, aunque sea modo... Ya no sea modo hardcore Estamos en modo difícil Y aún así aparecen un montón de bichos, ¿vale? Si se ve un poco oscuro, lo siento Me voy a ir... A, o sea, me voy a hacer antorchas ahora para que podáis ver ¿Vale? Ahí tengo un esqueleto, espérate, me voy a mover un poco Para poder hacérmelas Porque si no, vaya que me venga un creeper o algo Y no tengo yo ganas de que me mate a Alguien ahora, vale eh, Vamos rápido Me voy a hacer Antorcha, he hecho cuatro nada más Uf. Bueno, 18 Vale Así ya podéis ver, eh, hemos venido de, de aquella zona Voy a poner aquí una marca Hacia allí ¿Vale? Así ya podemos ver un poco Porque antes, como ya sabéis, Pues Minecraft también pues baja eh, El brillo de... O sea, YouTube que diga Baja el brillo de los vídeos, ¿vale? Entonces algunas veces pues La plataforma se ve un poco oscuro. Y aparte que nos sirve Para señalizar también el camino eh, Me gustaría eso de encontrar Uff un arquero con, con arco encantado, ¿eh? No sé si lo habéis visto allí. ¿Está allí? ¿Vale? Esto me recuerda mucho, no sé si lo habéis visto. Eh, la serie de Ale es el Capo. Ale el Capo es otro YouTube que yo lo sigo desde hace un montón de tiempo. Eh, Para mí es una inspiración como en YouTube, ¿vale? De, de, o sea, yo en YouTube llevo desde 2012 eh, siendo consumidor de contenido. Siempre, su, siempre tuve las inquietudes de, de poder hacer contenido por mí misma y al final, pues mira, llevamos ya eh, 300, eh, o sea, 3.300 eh, monstruitos que somos ya. Y estoy muy contenta de, de que estáis aquí en el canal. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Pero eh, para mí, al leer el capo, pues ha sido como una inspiración muy grande. ¿sí? Eh, siempre ha estado ahí eh, cuando he sido más joven, porque ahora tengo 23 años. Pero siempre ha sido como un apoyo, digamos. <coughs> vale, la casa está hacia allí. No os preocupéis, porque llevo más o menos la, el. el o sea, sé más o menos por dónde venimos, ¿vale? No me voy a perder. Pero eso, me gustaría de encontrar una villa. Que estoy viendo que, que no hay cerca una, una villa de, de aquí. Este, esta zona está muy bien porque, o sea, nuestro bioma es donde más, más esmeraldas hay, ¿vale? Entonces, si encontramos cerca de aquí una villa, nos va a venir estupendamente. Creo que por aquí... Eh, vamos a seguir hacia aquí. Y si encontramos una villa, vamos a tener bastante suerte. Aunque bueno, ahora el tipo de comercio lo han cambiado bastante. Creo que ahora los aldeanos no se pueden comerciar. Eh, tenemos un baby. un baby zombie. No sé si la habéis visto al lado, ¿vale? Pero bueno, cruzamos por aquí y nos quitamos un medio. Voy a seguir iluminando la zona por la que paso. Para saber hacia dónde me tengo que dirigir después. Vale. Las coordenadas eh, las tengo marcadas, ¿vale? Las de la casa, las tengo apuntadas en un papel. Así que no os preocupéis. Ahí supongo que habrá algo de lava. Aunque me voy a acercar a ver qué es lo que es. Pero creo que un, un laguito de lava. Efectivamente, es un lago de lava. Vale. Pues chicos, de momento no hemos encontrado muchas cosas en el capítulo de hoy así que hasta que no encontré una villa pues seguramente me quedé por aquí ahora haciendo de noche pues mucho más difícil pero bueno, no pasa nada, ¿vale? lo que quiero es irme a estos tipos de biomas que son esplanadas bueno, esto no es una esplanada esto es una semi-esplanada, ¿vale? Eh, ahí había un... ¡Ay, mira! Una villa. Una villa. Una villa. Perfecto. Pues vamos a ir a la villa. A ver qué nos encontramos. No debería ir ahora a la villa de noche. Me voy a quedar por aquí para que no le vayan los zombies a los aldeanos, más que nada. Espérate que me viene una... <coughs> Vamos a meternos aquí en un filo de, de dos por dos. Ahí. Vamos a, a ponernos una antorcha. Vale. Y me voy a hacer una cama. Sin ahogarme, porque como me hable, adiós. Vale. Vamos a hacer que sea de día. Vale. Voy a bajar un poquito más. Ahí estaría. Nos vamos a hacer nuestra mesa de crafteo. Estaría Y ahora una cama Entonces ya cuando durmamos A ver, ahí estaría Y ahora ya cuando nos levantemos vamos a ir a la villa a ver qué nos encontramos Que ahora pues como ya sabéis ahí aldeanos nuevos, ¿vale? Esto lo voy a romper primero con esto Estaría Y vale Ya todos los bichos, pues, se han muerto. Esto lo debería de haber hecho antes, pero bueno, no pasa nada. Así también le damos un poquito de acción al vídeo. Y, bueno, a ver qué nos encontramos en esta villa. Los creepers y las arañas, como ya sabéis, no, no se mueren, ¿vale? Aunque sea de día. Los creepers y... Mira qué chula, la plataforma aquella. Vale, como ya sabéis tenemos aquí nuevas cosas, como estáis viendo ahí el campanario. campanario no lo vamos a tocar de momento, porque eso es para hacer ran eh, O sea, eh, ran no, eh... sí, corre. Este es granjero, y a ver tú que nos intercambias. Me da 20 de trigo y 26 patatas por una esmeralda. Ah no, sí, al revés, si le doy 20 me da esmeralda, vale. Ya sabéis que tenemos muchas cosas. Eh, Podemos romper una campana. que estoy viendo dos. Perfecto. Como ya sabéis, ahora la generación de golem está en las aldeas. Podemos conseguir hierro también en las aldeas. Y este me da... Eh, por 15 de hierro... Me da una esmeralda. Ok, perfecto. Eh, como ya sabéis, lo... Para que tengan trabajo tienes que hacer ahora un montón de cosas, en plan que tengan... A ver que nos encontramos... Vale, perfecto. Las patatas nos van a venir de lujo para pa nuestra granjita. Las casas ahora las han mejorado un montón. Es de decir, porque antes las actualizaciones de la 1.8 las casas eran feísimas. Adentro de lo que cabe, pues están hasta bonitas, ¿vale? vale eh, la cama amarilla Aquí tendremos seguramente patatas Y zanahoria Vale, perfecto bueno, Y... Eh, semillas de... Eh, a ver, ¿esto qué es? Semillas de remolacha también Que las remolachas nos valen para hacer sopa y tintes, me parece también Esto creo que es un campanario Si no me equivoco Una especie de iglesia nueva Y aquí no sé si tengo algo Voy a subir No eh, lo importante de aquí es llevarnos las mesas nuevas A ver si encuentro alguna eh, Pero no tener que utilizar la rosa esta vale. Y aquí tengo otro eh, Ahí tengo una mesa nueva Que no se la voy a quitar Porque si no eh, Pierdo al ardeo no Mejora equipamiento. Aquí supongo que podemos mejorar el equipamiento, ¿vale? Esto, mmm, si os digo la verdad, no tengo mucha idea de cómo se hace ahora. Yo supongo que será metiendo aquí esto y... O sea, eh, metiendo aquí un, un arma y un lingote de... Ya viene siendo de hierro o lo que sea. Y, y nos lo mejorará seguramente, no, no tengo ni idea, verdad. Más cama, el golem. Eh, tenemos también faldos de, de paja. Que es que, que sí, sí me lo voy porque es bastante importante para tener comida. Y creo que ahí estoy viendo esta casa. No sé si la he registrado. Si la he registrado. Mira, aquí tenemos algunas más. Es verdad, ahora los gatos únicamente aparecen en las villas. Entonces, para conseguir un gato, si queréis que consiga un gato... Yo prefiero los perros, la verdad, me gustan mucho más. De hecho, tengo un montón de perros. En mi casa tengo dos, pero... ¡Ay, qué mono! los chiquititos! Los calamardos chiquititos. Eh, yo en mi casa tengo dos perritos. Que se llaman Duca y... Duque y Lola. Y en mi campo pues, tengo un montón más. La verdad, tengo por lo menos diez o dos perros. Vale, aquí tengo las primeras esmeraldas y podemos conseguir ya un caballo. Creo que en un capítulo eh, tenía un caballo, pero eso creo que habrá desaparecido y todo. Porque no tenía ni eh, etiqueta ni nada. Así que seguramente haya desaparecido. El caldero me lo voy a llevar para decoración. Eh, estos de aquí de momento no me los voy a llevar. Y lo que me venden esta vez, es un poco porquería, ¿sabes? A ver tú que me vendes. Por 6 de cuero me da una esmeralda Y después tinto eh, tintado Ok Y a ver por aquí, por esta zona eh, Creo que tenemos también un granjero Porque estoy viendo aquí las vacas Esto está muy chulo, ¿eh? que ahora aparezcan así las vacas Y que tengan su bebedero y todo Comparado con antes Está, está chulísimo, ¿vale? Eh, la única mesa que me he llevado Ha sido la del horno alto y este, este aldeano no tiene asignación de... A ver... No, no tiene asignado una mesa de trabajo, por lo que no nos puede dar nada todavía Vale, lo último que me voy a llevar va a ser la campana Que me gusta la campana esta Vale, ya la tenemos por ahí A ver si le puedo dar la flor al golem ¿eh? que ayer unas veces O antes por lo menos Si le tirabas una rosa La cogía No, no la coge Pues bueno, ahí te va la rosa, amigo Me voy a subir ahí arriba Para despedir Bueno, lo vamos a despedir ya por aquí Porque llevamos ya un montón de tiempo En el capítulo hoy Vale, gente Así que, espérate, ahí. Así que chicos, eh, lo siento por haber muerto tres veces hoy en el capítulo. Espero que os haya gustado, le deis manita arriba, eh, que lo compartáis con vuestros amigos y no se olvide de suscribiros para no perderos más contenido. ¡Chao, chao!